Dice, Niqueuri, el regidor Niqueuri hace fuertes declaraciones sobre policía y fiscales actuantes durante el toque de queda en San Francisco de Macorís. Yo había recibido esa denuncia y había hecho los comentarios aquí. ¿Qué dice Niqueuri? En el día de hoy, en la sesión ordinaria de este miércoles, hizo... Fuertes declaraciones contra fiscales y policías actuantes en el toque de queda. Según declaraciones del reidor Niqueuri Mereiles, el mismo se dirigió al cuartel de la comandancia nordeste con la intención de buscar a una persona que fue arrestada durante el toque de queda y vaya sorpresa con la que se topó. Dijo que el fiscal que debió haber dado el nombre, porque es un fiscal corrupto. El fiscal que se encontraba encargado en el momento, pretendía cobrarle la suma de 5 mil pesos, presentando una certificación de que era regidor. Mirele, le expresó que de no ser por una persona amiga, que llegó al cuartel, la persona hubiese quedado presa o tendría que pagar los 5 mil pesos de multa. Que eso no es multa. Ellos no tienen, no tienen potestad, ningún fiscal, ni la policía tampoco, para cobrarle 5 mil pesos. Eso es parte de la corrupción que hay en la misma policía y en ese ministerio público. Y se lo han cobrado a miles de gente. En ese famoso toque de queda. Porque a mí hubo una pareja de esposo. Lo he repetido ya varias veces. Que cayó preso en el toque de queda. Y le salió pues 12 mil pesos. Oigan esto. Por las dos personas. Esposo. Dieron 10 mil pesos. Mil pesos para que lo sacaran de la celda. Ahí van 11. Y mil pesos para comprarle una cena. 12 mil pesos. Es una mafia. Es una mafia. Y los grandes casos que eso se hace normal aquí. Y aquí no pasa nada. Ni que debió denunciar ese fiscal que le estaba cobrando los 5 mil pesos. Porque ya eso se ha hablado muchísimas veces. Que esa gente está en corrupción total. Por eso es... Que en el día de ayer salió en un trabajo que a mí me dio pena porque describe una realidad, lamentablemente, que está viviendo este país. Ese trabajo periodístico en uno de los periódicos nacionales decía que jóvenes o una gran cantidad de jóvenes... Quizá hasta mayoritario, se sienten orgullosos y que eh, eh, eh, eh, el objetivo de ellos es imitar a esos tipos que en las drogas triunfan. Ellos no, ellos, eh, ellos y eso es verdad porque uno lo vive a diario. Ellos no quieren imitar a un tipo que se superó estudiando, como ese jefe de la policía. No ellos que fulanito fue a Nueva York y en un año trajo que ellos cuántos millones de pesos vendiendo droga. Y ese es el ejemplo y que se sienten orgullosos de seguir ese ejemplo. Oigan, oigan cómo ve esta sociedad, oigan cómo ve esta sociedad. Y eso es penoso. O sea, no sienten orgullo por el que estudia y se supera. No. No sienten orgullo por el que se hizo, por ejemplo, arquitecto, abogado. Y logró en base a sacrificio. Eh, qué sé yo, tener algunos bienes. No, sino el narcotraficante. Pero ellos olvidan. Muchos de esa gente, cuál es el final de muchos narcotraficantes, que la muerte, las cárceles, y no disfrutan. No disfrutan. Mira, mira, por ejemplo, eso, eso, esos narcos colombianos, como Pablo Escobar, eh, los hermanos Orejuela, Rodríguez Orejuela, el mexicano, que acumularon fortuna. Pero, el caso de... Don Berna, que fue un tipo que transitaron a Estados Unidos y lo condenaron a 31 años de prisión colombiano, que lo protegía hasta el gobierno de Colombia. Eh, eh, Diego Fernando Murillo, alias Adolfo Pérez o Don Berna. Dame me dejó una foto. Porque ese tipo le dieron 17 balazos enfrentando guerrillas. Y a base, como dice la gente, de cojones, llegó a ser jefe de seguridad de uno de los carteles de la droga más fuerte que había en Colombia. Ven, tenía que andar con toalla. Porque con los balazos que le dieron ese tipo, babiaba constantemente. Y andaba cojo y hizo un imperio y una fortuna frente a Pablo Escobar en la misma catedral de este tipo, entonces pero vamos a ver cuál fue el final vamos a ver cuál fue el final, porque eso es así ah sí, fulanito consiguió, pero a los treinta y pico de años ya estaba muerto vamos a enseñarle fotos de este personaje que creó una organización paramilitar un ejército en Colombia. Míralo aquí este tipo. Míralo ahí. Ese tipo. Que tuvo tanto dinero como Pablo Escobar. Míralo ahí torcido. De los balazos que le dieron quedó torcido. Y cojo. Ese tipo. Cometió todos los crímenes. Habido y por haber en Colombia Porque creó una organización lo, lo, lo, la, la, la, la, la autodefensa Que yo qué cosa AUC Y acumuló una riqueza Pero la va a disfrutar No la va a disfrutar Y Pablo Escobar la va a disfrutar Y Carlos Le de derriba la va a disfrutar Y el Chapo Guzmán Y el Chapo Guzmán y este que acaban de matar ahora, eh, Carlos Díaz. Entonces, Oye oh, oh, oh, oh, ¿cómo? Y cualquiera dirá, no, más, pero aquí Macorita lleno de narcos que están tranquilitos. Mentira, no están tranquilos nada. Que vinieron de Nueva York. Mire, mi hermano. Y hay cosas desgarradoras. Hay cosas desgarradoras. Cuando lo desapartan de su familia porque no lo puede ver ni su familia. Mira, mira, eh, eh, lo mejor es superarse con el esfuerzo y el sacrificio y el estudio. Y usted lo que tenga en la vida, tenerlo legalmente para que lo disfrute a plenitud. Porque muchos de esos tipos viven con sobresaltos que no pueden dormir, pegar los ojos. De los crímenes que han cometido, de, saben que es un dinero de droga. De envenenar mentes jóvenes, envenenarlo. Eso no puede dar tranquilidad. Eso no puede dar felicidad. Aunque usted lo vea allantando. Y la sociedad te impugna. Entonces, es penoso de que, que eso sea el ejemplo. Eso. Eso le dice a usted de los mal que esta sociedad, esta sociedad hay que reencauzarla re re re re obligatoriamente, esta sociedad hay que reencauzarla, re porque es que vamos cada día peor, cada día peor estamos. Miren, yo dije eh, en un momento dado, Ah, mire ese general que, que apresaron en Los Ángeles, jefe del ejército, un hombre con toda la medalla. Pero estaba metido en el negocio de, narco, de, de, de narcótico. Fue a visitar a unos familiares a Los Ángeles y ahí quedó cogido. ¿Por qué? Porque no juegan. Esos países no juegan con eso. Eh, se me había quedado que el general que trajeron aquí, ya en las redes, se está haciendo viral el rechazo de grupos populares que pudieran utilizar, porque yo creo que es un error. Mira, un amigo, muy apreciado por mí, cuando estábamos en el reconocimiento a general, dice, fui yo, más que traje ese, y yo lo vi hablando a ellos como hermano, fui yo que lo traje aquí, porque yo llamé a fulanito, una persona que... Chu le debe favores a esa persona y fue más jefe que Chu en un momento dado en, en, en uno de los gobiernos. Y yo llamé a Fulano, que también esa persona es así, para que me traiga este hombre aquí. Y yo pensé ahí, perdónenme que son amigos míos, pero un país no se puede manejar así. Que yo esté cogiendo fresco una vaina y diga, ah, pero mira, yo quiero generar Fulano de tal. Y que porque Fulanito sea amigo. Hoy no se, no se buscan historiales si eso puede ser conveniente, si eso le crea ruido al gobierno, si eso le crea un lío al gobierno. Porque si el falpo que alega...